Bien, ahora vamos a ver cómo eh, una empresa competitiva eh, decide contratar el número de trabajadores y a su vez obtener el beneficio marginal de la producción. Bien, como nosotros podemos, lo vamos a explicar a través de, de un gráfico y a través de un, de un cuadro que nos permite calcular la variación de los beneficios marginales de la empresa. Eh, como podemos observar en la primera columna tenemos el trabajo, el número de trabajadores, no es cierto, tenemos cero trabajadores, un trabajador, dos, tres, cuatro y hasta cinco trabajadores dentro de la siguiente columna tenemos la producción semanal en quintales, no, no nos interesa por el momento esto pero tenemos la producción, no es cierto, tenemos cero, cien, eh, cien quintales, luego con dos trabajadores producimos 180 Quintales con tres trabajadores, 240, con cuatro, 280 y con cinco, 300 quintales de cualquier producto, hable maíz, trigo, etcétera. ¿No es cierto? La parte importante que nosotros podemos obtener a partir de esta información Vamos a realizar lo que nos cuesta, es decir, el producto marginal del trabajo. Acuérdense que el, cuando hablamos de marginal es la, la unidad adicional que se da de un factor manteniéndose constante los demás factores. Bien, ¿cómo eh, se calcula el producto marginal del trabajo? También conocido como PML. Ustedes pueden observar en la, en la segunda fila, nosotros tenemos la ecuación que nos permite calcular ese producto marginal del trabajo. ¿Cómo se calcula el producto marginal del trabajo? La variación de la cantidad, es decir, va de 0 a 100, es decir, vamos a tener un incremento de 100 unidades o de 100 quintales, ¿no es cierto? Eh, dividido para el incremento del número de trabajadores. Los trabajadores incrementan desde 0 hasta 1, es decir, en cero trabajadores producen cero cantidad de quintales y en un trabajador produce 100 quintales de ese de un producto no es cierto entonces el incremento de cero trabajadores a un trabajador me dio un incremento de 100 unidades de producto no es cierto de 100 quintales de de cualquier producto que se nos ocurra eso nos da 100 para el siguiente nivel de 100 a 180 muy bien nosotros hemos incrementado una producción de 100 quintales a 180 tenemos un incremento de 80 quintales de producto pero también hemos logrado incrementar de 1 a 2 es decir hemos incrementado el número de trabajadores en 1 por eso lo dividimos para 1 y nos queda 80 luego como podemos observar de 180 a 240 hemos incrementado la cantidad en 60 cada vez es menor acuérdense los rendimientos decrecientes sí. pero el número de trabajadores solamente hemos incrementado en 1 de 2 a 3 de 240 pasamos a 280 se ha incrementado en 40 el número de trabajadores de 3 a 4 no es cierto y en de 280 a 300 hemos incrementado la cantidad de producción en 20 pero hemos incrementado de, un, de 4 a 5 es decir hemos incrementado un número de trabajadores es decir para 5 trabajadores nosotros tenemos una producción de 300 un incremento de, 200, de 20, perdón, del 4 trabajadores a 5 trabajadores. Esto quiere decir que no, si vamos a incrementar el número de trabajadores, no vamos a tener una curva exponencial de producción, no, vamos a llegar a un máximo, luego vamos a, a tener eh, una baja dentro de la producción, que lo que conocemos como rendimientos decrecientes. Bien. Hemos calculado el producto marginal del trabajo. Aquí cabe indicar que, que por ejemplo, nosotros en este caso tenemos en eh, el primer nivel cero trabajadores y cero cantidad de producción. Pero podemos empezar con un, dos trabajadores y tener una cantidad de producción de 50 o de 100 o, o de 80, ¿no es cierto? Sí, podemos eh, el número de trabajadores tra incrementarlo de dos en dos, de tres en tres o de cuatro en cuatro, depende de las características de cada empresa. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta cuando hablamos del producto marginal la diferencia o el incremento de la cantidad dividida para el incremento del número de trabajadores. En este caso lo hemos dividido para uno pero en el caso de que tengamos de 2 en dos vamos a dividirlo para 2, de 3 en 3 dividido para 3. Bien. Una vez que hemos calculado el producto marginal del trabajo, nosotros vamos a calcular el valor. ¿Cuánto nos cuesta producir ese, ese producto marginal? ¿Cómo lo hacemos? Como su, su ecuación lo dice ahí, el BPML es igual al precio por el producto marginal del trabajo. En este caso nosotros hemos considerado un precio de 10, ¿no? De 10, lo, nosotros eh, lo habíamos considerado como un precio de 10 y lo multiplicamos con el producto marginal. 100 por 10 nos va a dar 1000, ¿no es cierto? 80 por 10 nos va a dar 800, 60 por 10, 600, 40 por, por 10, 400 y 20 por 10, 200. ¿no? Ya tenemos el valor, ya tenemos en valores monetarios el producto marginal del trabajo. Pero nosotros necesitamos pagar el salario. ¿cuánto le estamos pagando el salario? nosotros estamos pagando el salario 500 ¿no es cierto? y el beneficio marginal si estamos hablando del producto marginal del valor del producto marginal y estamos hablando del salario nosotros vamos a tener eh, la diferencia ¿cómo calculamos el beneficio marginal? la variación del beneficio marginal el valor del producto marginal del trabajo menos el salario si tenemos un valor del producto nos cuesta producirlo mil unidades monetarias menos 500 que les pagamos como salario vamos a tener de 500 si tenemos 800 menos 500 300 600 menos 500 100 ojo ya producimos menos 400 menos 500 tenemos menos 100 y 200 menos 500 tenemos menos 300 ya es un indicativo que nosotros pasamos de obtener utilidades de la variación de la sub, del beneficio ya pasamos a obtener pérdidas entonces, ojo, no quiere decir que, que los puntos más óptimos son el 4 o el 3, el 4 o el 5, es decir, 3, 4, 5 trabajadores adicionales, porque ya empezamos a obtener pérdidas. Lo ideal sería entre 2 dos, eh, dos que tenemos lo mínimo de, de, de beneficio marginal. Entonces, como podemos observar, ahora, esta, esta información que nosotros la tenemos aquí en la tabla, debemos graficarla. ¿Cómo la graficamos? Miren simplemente en el eje en un plano cartesiano en el eje de las x vamos a colocar la cantidad de trabajadores que van de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el eje de las, de las y o en el eje de las abscisas nosotros vamos a colocar el valor del producto marginal del trabajo sí, el valor del producto marginal del trabajo es decir vamos a, a calcular el bpml y vamos a, a graficar la primera columna que es el número de trabajadores ¿No es cierto? Entonces, como nosotros podemos observar la línea con inclinación negativa, ¿no es cierto? Con inclinación negativa, nosotros esa vamos a conocerla como el valor del producto marginal del trabajo. Ese valor del producto marginal del trabajo es igual a la curva de demanda del trabajo. Es exactamente la misma curva de demanda del trabajo. Y también, como ustedes pueden observar, también graficamos el salario en 500 ¿no es cierto? el salario en 500 nosotros nos da una línea horizontal donde se corta el valor del producto marginal es decir la, la, la curva dependiente negativa con la curva horizontal del, del salario ese punto es el punto óptimo que nos permite obtener el número de trabajadores óptimos para nuestra empresa es decir ahí vamos a obtener ya el nivel de eficiencia o el nivel de variación de los beneficios. Gracias.